Ya no es como cuando tenía 5 años Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Pasé 14 años de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una maldita tarjeta Así que el diablo Y seré mucho mejor padre de lo que él fue Y te aseguro que para eso no lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar Sobre el amor a los hijos ¿Cómo es posible que no me quiera? Tantas noches te lloré Cuántas veces quise ver a mamá y decirle que todo va a estar bien Pero al intentarlo, mi voz se quebraba por ti No sabía qué pasaba, te lloraba y no estabas aquí Es curioso creer que nunca sanarás Pero un día, sin darte cuenta, el dolor se va Así como te fuiste, es triste de verdad Decirle adiós con un dolor a mi papá Y no sé si aún te amo Por ti todo lo hice, a pesar de cada trago Yo siempre te quise Es duro suplicar un beso antes de ir a la cama No quisiste saber de mí Y me dolió en el alma, siempre oculté mi odio Soñé conseguir tus pasos Pero quiero leer mi propio episodio No eres lo que idealicé, al menos esta vez lo sé No recuerdo ni una vez en que te miré sobre Cuéntame, ¿qué te pasó? Y después te cuento cuánto me dolió Pensar que al aventar mi botella el mar llegaría a ti No a pedir perdón porque entre tú y yo ya no hay amor No leíste la carta que dentro de esa botella metí Olvidaste Cada cumpleaños dime dónde estabas Cuántas pláticas de ti pero tú nunca estabas Lo comencé a hacer por mí porque tú no estabas En fin ya es tarde, no sé en qué diablos pensabas Las palabras hoy me sobran, nunca te necesité Al principio te lloré, pensé que saldría mal No quería admitirlo y sin ti me fue muy bien El amor se fue muriendo y el rencor crecía más Cuántas noches le pedí un deseo a esa misma estrella Pero te reemplazó y me trajo mil cosas Cosas más bellas tus excusas no las quiero Tómalas con tus botellas porque siempre te apartaste Y hoy te puedes ir con ellas Quiero ver que cada trago cure todas tus heridas Tu perdón no arregla nada y el rencor no se me olvida Aunque lo pidas lo que me diste hoy te lo doy Así que si no te vas tú entonces me voy yo Cuéntame qué te pasó Y después te cuento cuánto me dolió